Hoy solamente hay tres positivos y una, un fallecido en San Francisco de Macorís y la gente entiende que ha bajado. ¿Qué pasa? Nuestro amigo, como mencionamos ahorita, Franklin Romero, dio una declaración que él, yo creo que lo que él dice tiene lógica. Claro, hay una, un poquito de incoherencia, un poco, pero tiene lógica porque lo que él dice es... Que ahora mismo no hay tantos casos, o sea, hoy se han cien pico de casos, pero la gente en las redes le han dado funda al pobre Franklin, Mikey, le han dado. ¿Tú lo has visto? ¿Tú, tú has visto la declaración de Franklin? ¿Tú viste la declaración de Franklin? No, pero si él dice que, que más habían 115 casos. No, eso fue lo que salió en el boletín de hoy, en el nivel nacional, cien pico de casos. Entonces, quiere decir uh -huh. que lo que dice Franklin es cierto. O sea, que, por ejemplo, hubo un boletín ayer, ayer que decía que, o creo que fue ayer o antes de ayer, que decía que no había caso, que San Francisco Macorís no había caso de positivo. Hoy fue que aparecieron tres. Entonces, lo sí. que dice Franklin, en cierto modo, tiene razón. Tampoco no es sí. que ahí que yo difiero de Franklin, tampoco no es que vamos que, porque no haya caso, tengamos que bajar ¿Sí? la guardia. No, no, no. Ahí yo entro de Franklin, pero de que ha bajado, ha bajado los casos, Tú sabes, ha, ha bajado. Yo creo que, creo que eso es lo que ha, lo que ha sucedido, que los casos han bajado, y eso está bien, eso ha ayudado muchísimo, mucha gente está de acuerdo con eso, con que, el, que, que se ha trabajado para que no exista tanto casos como estaba la, como había un poco en la provincia de Duarte, y ahí Franklin tiene razón, ahora no se puede bajar la guardia, o sea, no se le puede bajar la guardia y decir que eso es normal. ¿eh? No sé lo que tú, tú... ¿Tú entiendes que ha bajado eh, en el país los casos, Ricky? Sí, ha, sí, ha bajado. Ha bajado. Ha bajado porque eh, o sea, uno, se, uno toma la información en base a lo que el, el ministro dice en el boletín. Y él dice que a veces los casos de infectados no son, son como, varían mucho. Un día te reportan 100 casos, el otro te, te dispara a 200 y pico y así, pero la, en San Francisco de Macorís sí sí sí ha bajado mucho, ha bajado mucho según las estadísticas y o es que ya como te digo, la gente no le, como le hablamos ayer, no le está haciendo caso, o sea, el boletín no le está dando tanto cotorreo pero sí ha bajado eso Porque yo creo, exacto es, es, por eso yo pienso que Franklin Romero tiene razón lo que no se le puede decir al pueblo es bajar la guardia. No se le puede bajar la guardia. Eh, porque eh, de que ha bajado los casos, han bajado. Y, y eh, no ha, no hay mucho... Porque a veces, a veces la gente saca a la gente de contexto. Yo entiendo eso. Pero el hecho que un, en una provincia eso baje no significa que lo no tenemos que dejar para, para después. Eh, Pero en Elías Piña, Elía Piña había menos de, todavía creo que hay, menos de 10 casos. Y el gobernador llamó a muchos ancianitos para darle como una pensión que le iban a dar. Y lo toditos en un centro. Y había más de 100 que iban a ser beneficiados con una pensión, algo así. Y el, el Ministerio de Salud Pública, el, el de la región, se le tiró allá. No, suerte, va, suerte, va fuera de este mundo, esto no se va a hacer. Y eso, no, que es una, una provincia que no tiene muerto, me parece. No, exacto. Eh, el hecho, Uno no puede bajar la guardia. Eh, y creo que sí, hay que reconocer, de lo como dice Franklin, que el caso ha bajado muchísimo. Eh, pero el hecho de que haya bajado no significa que, te, que le vamos a levantar todo. No sé si en esta... Vi que los diputados dicen que sí, que van a aprobar el estado de emergencia, pero... Todo eso dependerá de algunas condiciones, de algunas exigencias que ellos tienen, como la, la reactivación de la economía de una manera eh, al paso, parcial. cosas así, parcial, pero nada. Señores, vamos a una pausa, Ricky, eh, a nuestro amigo. Ahí hay un apagón, señores. Lo que pasa es que Ricky eh, vive en un sitio donde no es Macorís y tiene luz, y yo cargué mi celular temprano. Eh, pero hay un apagón en San Francisco de Macorís. Saludo a las personas que nos están viendo, que, que tienen luz. Saludo a todos ustedes. Y nada, y cuando volvemos ahorita, vamos a ver si las personas este, han este mes de julio en las elecciones presidenciales. Ya ustedes saben, vamos a un corte, a una pausa, un corte musical y retornemos más con los osobrosos.